Amigos de Cyber TV, este fin de semana nos vinimos al Zombie Fest aquí en la ciudad de Monterrey. El gran invitado Noah Shum de Stranger Things. Aquí le tengo todos los detalles. No está, hola, la amo. Love you guys. It was so good being here. Bueno, bienvenidos todos de nuevo aquí a Los su Sesión de preguntas con Noah. Vamos a platicar un poquito con él. No haya su micrófono. Igual les recuerdo ahorita que comencemos la sesión de preguntas. Mi compañera Mayela va a pasar el micrófono para que puedan hacer sus preguntas. por la primera vez aquí en Monterrey, México. Noa, un poco. ¿Cómo te sientes por la primera vez aquí en México? ¿Qué puedes decirle a las personas por un mes, Noa? Chicas, vengan para acá, vengan para acá, muchachas. ¿Vienen de ver a Noa Snap? ¿Cómo se sienten? Uh, muy feliz, muy emocionada. ¿Desde qué hora llegaron? Uh, ¿Desde la una? ¿Desde ¿De Monterrey? No, De la Reynosa. ¿De Reynosa? ¿Tenieron nada más a verlo? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto les costó todo el venir para acá? A um, mil pesos. ¿Qué se siente haber estado ahí? Ah, uh, me temblaron todo, me tembló todo. ¿Qué hicieron? ¿Nada más estuvieron en la sesión de preguntas o también se quedaron? Y también foto? nos tomamos foto y vamos ¿Qué? al autógrafo. Ah, o sea, ustedes tienen como completo. Sí. ¿Se tomaron foto y qué les dijo? Ah, uh, eh, hola. Me dijo, hola, y, y le dije, I love you. Perfecto, pues qué bueno con disfrutar muchachas. Siguen disfrutando. Gracias. Vienen adentro a ver Slam, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo se sienten de haberlo visto? Pues emocionadas. Sí, sí. Bien, muy tranquilas, sí, eh. No las veo tan emocionadas. ¿Son te quieren Monterrey? Sí. ¿A qué nos llegaron? Pues ah. desde la desde que inició creo. Oiga, ¿Y qué se sienten haberlo tenido enfrente? Pues muy, muy emocionante. Sí. O sea, como que verlo ¿Qué, o sea, ¿Qué les gusta más de la serie Stranger Things? Todo, la ficción. ¿No? O sea, sí. ¿Qué le dirías? Amo mucho. Perfecto. Gracias, chicas. De nada. Muchachas, ¿vienen saliendo a ver a Noa? Sí. Sí. sí. Se... Ay, está hermoso. ¿Emocionadas? Sí, obvio. ¿Quién las llegaron? Ah, como a las ¿no? Como a las 9 de la mañana, el... Sí. salen. Hay que estar temprano. Sí. ¿Qué se siente? Ver la pantalla, pero ahora verla aquí. Ay, muy feliz, emocionada. emocionada. ¿Llegaron a preguntar o una pregunta? ¿Llegamos a qué? Llegaron a preguntar. Sí, con eso, ¿Qué con es la, la foto. foto de pues la trama, okay. es muy buena, sí. Oigan, ustedes eh, a la sesión de preguntas y respuestas nada más, o también foto. O... Yo vine a foto, no. ella me vino a acompañar. Ay, muy padre, de tomarte una foto con un actor de una serie mundialmente famosa. Pues que bueno que Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. gracias. gracias.